Muy buenas profesor del BIM, hoy os traigo al canal a Patricia Krause. Patricia trabaja con un tema un poco tratado en las metodologías BIM, que es el tema de la electricidad. Yo creo que entre las instalaciones es de lo que menos se suele escuchar, hablar y de lo que menos he encontrado documentación, la verdad que debo reconocer. Patricia nos va a hablar de este tema de la electricidad con metodologías BIM ella trabaja con ello en su día a día y creo que lleva unos cuantos años trabajando. Buenos días Patricia, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y cómo empezaste a trabajar con esto de las metodologías BIM? Buenos días, muchísimas gracias Luisa. Soy Patricia, soy de Polonia, mamá de dos peques. Trabajo en esta locura de BIM y todos los días me pego con Revit. ¿Y cómo empezaste a trabajar con esto de las metodologías BIM? ¿Cómo se cruza en tu camino y decides meterte con ello y meterte en concreto con Revit y con electricidad? Pues yo tuve muchísima suerte de estar en el sitio adecuado a la hora de adecuada, porque en el año 2008 eh, la empresa en la que trabajaba optó por investigar el tema de Revit. Entonces todavía no era BIM, ¿no? que era Revit, que... pero sí. ya era algo, era el principio. Y decidieron a eh, investigar un poco el tema, sí. me dieron un libro de 600 páginas y han dicho a ver lo que podemos conseguir con esto. ¿Un libro de 600 páginas? El de Revit Mastery, ¿no? No, pero no, no. no. Entonces ¿No? era... Yo creo que en 2008, 2009 todavía no existía. No, no existían los libros gordos de, de PTT, ¿no? Era un manual de Revit, porque al sí. principio Revit eh, no tenía knowledge. Tenía un manual que podías imprimir en papel. Y eran 600 mm. páginas, en inglés nadie Absolutamente nadie a nivel mediático, por decirlo así, usaba Revit en España. En Madrid había dos ingenierías y una de ellas de vez en cuando colgaba un pequeño vídeo y era era horrible porque todos esos problemas que teníamos o que, que tenía no tenía a quién recurrir. Era una locura. A la vez tuve muchísima suerte porque mm. fue el momento muy adecuado para empezar mm. para empezar con Revit, con BIM. Como ya llevas bastante tiempo trabajando con ello, en tu día a día te dedicas también a ello, ¿no? Haces temas de instalaciones eléctricas. Sí. Uh -huh. Yo empecé en departamento mecánico. ¿Por qué? Uh -huh. Empiezo con el Revit y veo que en disciplina de electricidad ni siquiera uh -huh. había bandejas. Eh, electricidad. Tienes luminarias, tienes eh, tomas de fuerza, cuadros uh -huh. y bandejas. que Claro. Más volumen ocupa. Y, es, y este pequeño detallito... Es el que faltaba y he dicho, esto no, sé, no, no merece claro. la pena Estaba en el departamento mecánico, así que claro Como Revit entonces estaba orientado a disciplinas mecánicas Porque el clima tenía de todo, tenía mm. conductos, tenía terminales de aire, tenía todo Y empecé Modelando instalaciones mecánicas en Revit. Qué bueno. Pero hace como tres años en la empresa que estoy dijeron venga vamos a intentar ver si, si se puede hacer un poquito más de electricidad en Revit. Efectivamente empecé a investigar y he visto que la cosa ha cambiado muchísimo uh -huh. mucho mucho mucho. Ahí vi abrirse el cielo y he dicho venga <risa> a por ello que tengo todo el camino delante de mí. Y desde hace tres años hmm. estoy solamente y exclusivamente dedicada al departamento eléctrico. Ok, tres años solamente haciendo proyectos de electricidad con BIM, con Revit, todo el sistema que implica, ¿no? No ¿Sí? sé si podrías enseñarme alguna cosa, alguna curiosidad del tema eléctrico que hayas hecho con metodologías BIM o alguna cosa que quieras compartir con los jefes del BIM, porque creo que este tema es muy desconocido y creo que interesa mucho. ¿Alguna curiosidad? antes de David ¿Sí? para poder eh, saber una longitud de un circuito uh -huh. tú tenías que ir con el escalímetro midiendo a ver, ¿por qué digo escalímetro? porque muchas veces ni siquiera en AutoCAD te valía si no tuvieras todas las líneas en, en el mismo eje y alguna tuviera una, una eh, altura diferente, a mí me pasó en una constructora. Eh, alguien mm. hizo una medición y salieron unos metros bestiales, así que la mejor opción era el escalimetro Con Revit no tenemos ya este problema. A mí me han dicho que la electricidad no puedes medir. Eso es mentira, eso es una leyenda urbana. ¿Pero quién te ha dicho que no se puede medir? ¿Dónde he leído esto? Pues lo he leído en foros de gente que se queja. <risa> sé que no porque tú me has dicho que no. Y tú eres mi referencia en esto de electricidad. Antes de hablar contigo, yo hubiera puesto la mano en el fuego de que no se podían medir cables con Revit. No se puede calcular, calcular cables con Revit, eso es verdad. Pero medir, yo para poder calcular un circuito, yo no necesito saber la sección de cada, de cada cable. Yo lo que necesito saber a qué distancia está el, el receptor más alejado desde el cuadro. Yo, según esta distancia, voy a calcular... La, la sección de, del cable Mira, voy a seleccionar Un circuito Vale Me dice que la longitud Es de casi 12 metros Pero, Ajá. pero, pero pero Es de 12 metros antes de editar El camino de circuitos Que esto ya va a ser otra historia <risa> Vamos a poder afinar Esta medida, porque esta medida ahora mismo Está bien Pero se puede mejorar mucho Yo puedo visualizar este cable, puedo en vez de verlo en un plano así, ¿puedo verlo en 3D? En 3D solamente se podría hacer en el momento en que editas el circuito Y para ver la longitud real y los cables en modo edición, ojo que solamente en modo edición ah. Lo puedes ver aquí en un 3D Joder, pero se puede ver, vale, vale, vale Sí, okay. sí, sí, sí, es que esto es lo bueno, que desde la versión 2018 puedes modificar el trazado de, sí. de los cables que todavía físicamente no se ven, yo creo que Autodesk estará trabajando en ello que están quemando <ríe> las neuronas como poder conseguirlo Revit 2056 pero... <ríe> a ver si vivo hasta entonces para verlo, porque me gustaría pero ya, ves que por ejemplo yo aquí tenía unas bandejas Sí. y mi cable va. pasa por la bandeja esto está muy bien Está fenomenal esta, esta función. A mí me gusta muchísimo la herramienta de, de editar el camino de circuito porque mm. es algo real que mm. sí, si, aunque no calcules con Revit, puedes usar estas longitudes para tus cálculos. Porque uh -huh. nosotros, yo lo verifiqué que efectivamente está bien, está bien y tiene en cuenta todo. En tus proyectos reales usas esta herramienta. Yo en todos los modelos que hago por uh -huh. lo menos las líneas principales, que es lo que aconsejo, porque claro, a lo mejor entre circuititos pequeños, entre luminarias, no, no haría falta, pero lo que son entre las líneas entre cuadros, uh -huh. sí que merece la pena, porque son normalmente las secciones más grandes y más importantes. Claro, para saber realmente la, la longitud real de eso, en, eso en medida es... en el modelo. Eh, para alguien que se esté planteando este tema de me meto en metodologías BIM para para electricidad. Saber un poco cómo ha cambiado ese sistema y si me puedes poner algún ejemplo de, de ese cambio. Pues es un sistema donde ya todos los elementos tienen uh -huh. sus propiedades eléctricas. Una bandeja o un cable no es una línea. Uh -huh. es, tiene su volumen, tiene su geometría y tiene sus propiedades. Es, uh -huh. El modelo se convierte en una gran base de datos. Puede ayudar muchísimo en, en trabajo eh, post proyecto, no solamente cuando vas a hacer un proyecto pero también en el post proyecto ¿no? Yo tengo una historia que me ha contado otro día un amigo, un ingeniero él em, empezó a hacer un proyecto y, y yo le estaba diciendo ¿por qué no lo haces en Revit, que luego vas a llevar la obra ahí también que te va a resultar muchísimo más fácil sí. pero me decía no, no, no, no pasa nada pues me vino literalmente hace tres días llorando digo ¿pero qué te pasa? Pues es una tontería Y a nivel eléctrico además uh -huh. Tiene una, una pared en la escalera Lleva revestimiento de un tipo de villilo muy bonito Han uh -huh. puesto una luminaria que es un bañador de luz Que es como una especie de una esfera Tiene unas de luz hacia arriba y hacia abajo Claro, cuando estaban diseñado, cuando han hecho el proyecto No se dieron cuenta que encima de este bañador de luz Hay una emergencia Y debajo oh. Hay, hay un detector de presencia y es un elemento que sobresale, le crea una sombra enorme. Ahora están viendo lo que van a hacer, porque claro, el viñilo seguramente la emergencia hay que empotrarla. Uh -huh. Porque si no, ahí vas a hacer eh, que sombride tantos agujeros si pones los elementos por separado. Uh -huh. Y ese tipo de y luminaria colocará que es encima. Van a tener que seguramente buscar una que lleve ya detector de presencia dentro. ¿Por qué? porque el cable que va entre la luminaria y detector de presencia va por fuera y se ve el cable y estaba diciendo si te hubiera escuchado, si lo hubiera hecho con Revit, a lo mejor esto lo hubiera visto antes y yo le decía, pues sí, seguramente lo hubieras visto. Porque lo estás viendo tal cual en 3D y de hecho es que con las luces, hasta puedes hacer una simulación de esas luces. El as de luz, el, el, IE, el IS, ¿no? Que el sí. archivo de, las de luz. Sí. El archivo de luz y directamente lo puedes ver cómo quedaría en realidad. Con lo cual, si tú plantas ahí la emergencia y plantas a la vez la luz, lo ves mmm, estupendamente en el 3D, que en ese momento sí. se da rabia, pero no es igual que verlo en obra. Entonces, eso está claro. Genial, me estoy dando cuenta de que mi micro está en otro lado, donde no debería estar. Ya me ha pasado en otros vídeos, no pasa nada. Que efectivamente cuando yo empecé con Revit había muy poco y todo estaba en inglés y tal. Pero claro, el viaje de electricidad que no hay ni hoy, y eso de debía ser para aprender, ¡por sí, infierno! No, no, en electricidad no había nada. Stop, stop, stop, stop a este vídeo porque me he dado cuenta viéndolo que seguimos estando igual con el tema de electricidad. Hay realmente poca información con el tema de Revit y electricidad. Entonces Patricia y yo hemos hablado y hemos decidido poner solución. ¿Cómo? Hemos organizado un directo para el día 19 de marzo a las 7 hora de España Península. ¿Qué haremos en este directo? Responderemos dudas, preguntas, consultas que tengáis en tema de Revit y electricidad. ¿Cómo nos podéis hacer llegar esas dudas, preguntas, consultas para que las respondamos? Pues escribidnos a luisa.especialista3d com con el asunto electricidad barra baja 19M de 19 de marzo con vuestra pregunta. ¡Atención! Ah, ¡Atención! Porque si nos envías un archivo, una familia, uno lo que sea, aseguraos de que podéis enseñar ese archivo familiar o lo que sea, porque lo sacaremos en el directo, con lo cual lo que saquemos sacado está. Advertidos estáis. Si no lo podéis enseñar, ponérnoslo en el email, en plan yo os envío esta familia porque tengo este problema de temas de electricidad pero no lo puedo enseñar. Así que podéis hablar de ello, pero no enseñarlo. Acordaos, día 19 de marzo, a las 7 de la tarde, directo de Revit Electricidad. Nos vemos allí. Si quieres ver la segunda parte de esta entrevista con Patricia, haz clic aquí. <ríe> si quieres suscribirte, que a ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda un montón, puedes hacer clic aquí.